sobre todo pensando en la cantidad de ocasiones claras de gol que tuvimos y que ellos pues se les dio oportunidad a que crecieran porque en el primer tiempo se tenía que haber sentenciado el partido. En cambio, pues se les dio oportunidad a que tomaran confianza y se fueron creciendo y ya en el segundo tiempo pues ellos fueron los que tuvieron ocasiones claras de gol y poco a poco eh, fueron teniendo más confianza y luego ya al final, pues como que nos faltó oxígeno, nos faltó fuerza y ellos se fueron motivando más, pero lo, lo fuerte es de que es un equipo B. Eso es lo más triste y lo más, lo más para mí lo que más me, me, me jode, y perdón la expresión, pero me jode, de que no teniendo Estados Unidos a todos sus jugadores importantes que tienen jugando en Europa, resulta que nos ha ganado en la Copa de Oro. En cambio nosotros, pues hubo algunas ausencias, pero no fueron tan tan trascendentales como las de ellos en cuanto a ausencias de los jugadores que están jugando en Europa. Pero bueno, es un fracaso y esto va a repercutir en presión y en tensión al cuerpo técnico, por supuesto. Sí, sí, sí, sin duda alguna. Decías eh, Jared que esto dejará para la reflexión y para el análisis no solamente de los jugadores, sino también del cuerpo técnico de la Selección Mexicana. ¿Por dónde debería empezar ese, ese análisis o esa reflexión para cada uno de los que integran este equipo mexicano? Primeramente, por ver si dieron su mejor versión en esta Copa, y no solamente en esta final, sino en esta Copa. No fue el, el mejor torneo para Héctor Herrera, no fue el mejor torneo tampoco para Tecatito. Eh, Funes Mori tuvo destellos, algunos destellos, eh, dejó ir algunas como suele ser, obviamente. Todos los delanteros siempre dejan ir. Desafortunadamente, eh, deja ir importantes y eso pues siempre queda en, en, esa, en esa parte. Gallardo, para mí, creo que no, no, no toma buenas decisiones al final. El Chaca terminó cumpliendo eh, lo que, dentro de lo que podía. Eh, Salcedo, otro para mí que creo que no sé, no sé dónde trae a la cabeza, demasiada confianza o no demasiada confianza, eh, demasiado sobrado en, en muchas ocasiones. Eh, el caso también de Héctor Moreno, que entra, se recupera, viene una lesión, se recupera, entra unos minutos, juega un partido, vuelve a jugar y se lesiona. Híjole, hay, hay muchas cosas que, que ver de esta, de esta selección, en la parte individual, en la parte grupal, obviamente, y también la parte eh, del cuerpo técnico, ¿no? A ver los cambios, la preparación de esta copa, que no había cambios que realmente vinieran a, a, a revolucionar lo que ya estaba dentro. Eh, para mí creo que fíjate que siempre he sido defensor del estilo de, de Pizarro. No sé, sea, me siento que le corre algo muy lento por, por las venas. Sí, sí, sí. Eh, el caso de, de Pulido es un buen jugador, cumplidor. Ah, no sé si para la selección. No, no, no ha terminado de dar esa esa falta de, de autoridad, no en, en, hay oh, no, no falta de uno esa autoridad en, en la cancha cuando está dentro de ella, ¿no? bueno y, y así me podría seguir. no sí, Yo me detengo en lo del Tecatito Corona, que a, mí, que a mí sí me llama mucho la atención que ha llegado a ser hasta el, el, el jugador más valioso de la liga portuguesa. Perdón, más... no. ¿Eh? perdón. Sí. perdón. Sí, sí. En la Final Four, la jugó excelente, trajo a la defensiva de, de Estados Unidos, vuelta loca a sus defensores, a los centrales y al que tenía, a la, tenía el lateral por derecha, pero no sé qué después pasó, se fue para abajo, se fue para abajo, le llegó el cansancio a lo mejor mental de no tener vacaciones y para mí que esta copa realmente no la jugó a tope. Sí, sí, eh, es que justo eso iba, ¿no? En, en algún momento el jugador más valioso de la liga portuguesa, me parece que el talento y la calidad que tiene Jesús Manuel Corona no se puede poner en tela, en tela de juicio eh, eh, y por algo juega en el equipo que juega. El, el, el problema es que te da... Un buen partido, dos buenos partidos por tres regulares y, y, y termina siendo una montaña rusa, ¿no? Un, un sub y baja y no termina por darle ese nivel tan regular y constante al equipo mexicano como sí se lo ha dado en su momento al conjunto del Porto. A ver, Chelis, decías malas, malas decisiones, ¿a qué te referías con esas malas decisiones y tomadas por quienes ¿A qué, ¿A qué? ¿Y mañana tu trabajo ese que vas a hacer? Échale ganitas. La, sí, sí. la federación no tiene, nada, no tiene nada que ver en, en, en, en los calendarios, ¿no? porque se juntó el ciclo olímpico y, uh -huh. la, y la Copa de Oro pues no, la, no, la, no, la, no la anuncia México o no la programa sí. en México. La programa su pues, confederación. Tienes que enfocarlo, fíjate nada más, ¿para qué me eches la mano? Porque a mí sí me da flojera hacerlo, pero, pero échale. Tienes que hacer una lista de 15 jugadores, que con la mano la cintura la vas a sacar que están en el mejor momento que Pizarro en mejor momento que Gutiérrez el mejor momento que Sepúlveda el mejor es que ese es el problema Chelis. Eh, es que ese el, es el, el problema el mejor olvídate el motivo ¿No? el motivo por el cual no los llama no esos equipos motivo, de eh, los que están no no, no, no, no, no. O sea, no importa si, me, si le cae bien al entrenador o si hizo majaderías o si tal o si tal, ¿no? Pero es que hoy sí ese, puede haber ese, uno mejor no que, que Pulido. Problema, porque tú representas, el señor tiene sus maletas hechas, ¿no? Y en cualquier momento se va a dirigir la MLS, como ha hecho toda la vida. Tiene la maleta hecha, ¿no? Y, en, y, y, y tú vas a ver el gran problema que va a tener el señor Rosano si no trae medalla. Eso es lo que no se han dado cuenta los directivos. El poco compromiso que se tiene en un equipo que ya rompieron la afición y que tiene 60 millones de seguidores. Esa, dar, darle a este tipo de personas esas decisiones de nombrar porque mis cataplines así son, eso es lo que te lleva al final de cuentas a tener un equipo para 60 minutos. Muy bueno. A ver, a ver. Pero para 60 minutos. Pero entonces, pero entonces para ti está poco comprometido Gerardo Martino con este proyecto? No. No, no, no, puede, no, no lo puedes empoderar tanto. A una persona así teniendo a tantos jugadores, por eso te digo que hagas tu chamba, hijo. Pero qué juega? Una a ver, es que no mejor a ver que Pizarro. Pizarro es que... no juega en el Inter. A ver, pero Cheliz, Pizarro no juega en está el bien, Inter, Pizarro está no estaba bien, en entiendo la lista el Entiendo el caso de Pizarro. Entiendo el caso de Pizarro. Pizarro inclusive llega como emergente, eh, por la lesión de Irving Lozano. Ni siquiera estaba en la, en, en la lista ¿Cuál original. Es el cambio, Aquí, ¿Cuál es el cambio? ¿Cuál es el revulsivo de, de México? ¿Qué cambio tiene como revulsivo? No, no, y pero si te, te voy digo, a decir por qué no hay cambio si te digo seis de Estados Unidos b Sí tiene ser sí, revulsivos. Pero ¿por qué no hay cambio en la selección mexicana, Hugo? No hay cambio porque hay otra selección en competencia en este momento. No, y porque triste no, no, sí. No. Bueno, a ver, bueno, entonces no, dime tú Como no, si conocíamos, porque países está parado, porque Navarro si, está parado, porque, si, si porque, porque, sacáramos... porque Salas está, está parado, porque Reyes está parado. Hay muchos jugadores. Por eso te digo, pon a todos los que no fueron, no. que no fueron nominados no, no, no. y que podían a ser ver... Revulsivos. Es que, lo de, es que lo de Javier Hernández no es tema. O sea, lo de Javier Hernández no lo, no, no lo metamos en esta plática. Porque porque no, es que no, no ha funcionado no, por otros no, temas. Bors. Mátalo, mátalo, mátalo. No, no, no lo pongas. Pon a los otros nueve. Okay. Pon a los otros nueve. ¿Quiénes? A Velas. ¿Quién a Montes, a Navarro, a Salas, Bela a Reyes, tampoco. Y Es que sigues. Vela no quiere. Pero Chelis, Vela no quiere. Vela no quiere. Oh, ya sabes qué, no hagas el trabajo. Ya, ok, es no que hagas Bella el trabajo. No quiere. Es que ese es el problema, Hugo. Ese es el problema. Y me parece que tú eh, lo has dicho hace muchos años. Hace muchos años lo vienes diciendo. El tema de la cantidad de extranjeros en el fútbol mexicano. Hoy, no es la cantidad? Mente... Es la calidad. También, también. A mí me parece que es la cantidad la y la calidad, Jared. Pero a mí me parece que son las dos, ¿eh? Créeme. No, porque, eh, porque vemos también en Inglaterra la cantidad de extranjeros que hay, la cantidad de extranjeros que tiene España, la cantidad de extranjeros que tiene otros países. Es la calidad al final del día que traen a cualquier extranjero, X extranjero, que tenga 10 partidos, ah ya, porque está barato y me lo voy a llevar. Por eso, y eso que tiene que ver que esté barato, que, que cobre menos que un mexicano o comprar a un mexicano. Es que es, ver, se me pega y después lo vendo, ¿no? No, es que bueno, eso iba yo con, con, con el tema del verano. Es que eso iba yo con el tema del verano en el cual se empalman dos torneos. Siempre suelen ser veranos caóticos para la selección mexicana, Hugo. No hay una baraja suficiente para armar dos selecciones competitivas en México. Es problemático, Mauricio. Primero, porque no estoy de acuerdo con Jared de que diga que no es la cantidad ni la calidad. De eso. Es que en Europa es muy diferente que en México. El continente americano no tiene una...